Vale, vámonos, gente. La tercera era. Esta es la que hice por último, ¿no? Que capitaneado. Vale, los recuerdos de la aventura pasada pueden ser la clave para salvar el futuro de dos mundos. No, eso ya lo había hecho, ¿no? Sí. Este lo hice, este lo hice. Me quedaría este, ¿no? Y el de la espada, qué guapo, ¿no? Relato bloqueado, guau, wow, de Jones wow, Guapísimo. Hermanos oscuros, una fortaleza lejana, eh, tiene el tesoro pirata más grande de todos, pero el mal acecha en su interior. Eh, supongo que tiene que ver con la tercera película de Piratas del Caribe, ¿no? O sea, donde está la piba, eh, la, la, la novia de Orlando Blue, literalmente, ¿no? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Cuéntame ahí una de tus leyendas de los mares, de los revueltos, de... Madre mía, de los tentacules, de, de, de, de tentacles... Así que ha viajado al sitio de Damage, de Caminaste eh, por sus costas y encontraste a alguien que se había perdido en su propio pasado. Sí, a Jack. A su tripulación. No muchos pueden atravesar el velo así como así. Ajá. Las cosas eh, que ven hacen eh, que pierda la cabeza eh, para siempre. Hasta que olvidan eh, que están muertos, lol. Maldita Calisto. Pero David Jones eh, no va a olvidar eh, cómo te interpusiste en su camino. Stru. Tampoco perdonará a la reina de la sirena por haberte por haberle fallado. Qué guapo, la pelea con la sirena está chulo, con la reina. Espera, no. Eh, no estamos solos. What? Eh, Jack, sabes que no puedes esconderte de mí, ya que es parro, hijo de puta. No me estaba escondiendo, estaba escuchando. Son pasatipos muy diferentes, ¿será? Ahí está, el otro pirata eh, que ha. Vamos a bailarle de mientras, ¿vale? Que ha regresado dos veces a la tierra de los muertos Aquel que escapó del saqueo del island de solo e incluso a yo, la fuente de la juventud Bro, mi ropa mola más, ¿eh? Oye, ¿has estado hablando de mí? Eh, con esta eh, Esta persona tan rara obsesionada conmigo Sea lo que sea eh, que te haya dicho uh, a menos que, algo, eh, que sea algo bueno <risa> Puto ya ¿eh? ¿Lo saca? ¿Se ve? Ah, pues sí, sí que se ve uh. Qué guay Claro Puta calizo ¿eh? ¡Eh! ¡Qué guay! Por fin, ¿eh? Tía de alma, ¿eh? Mm. ¡Ja! No deberías estar flotando en una nube En eh, burbujas o en eh, lo que sea Que hacen eh, las diosas del mar Y ahora que eh, estoy con las preguntas ¿Estoy vivo o no? <risas> Parezco un fantasma eh, Puedo volver invisible pero puedo eh, tocar mis pertenencias Coño sí o es un lugar inquietante eh. Otorgadones hasta eh, a los muertos <risas> Por eso he seguido a la Perla Negra hasta aquí eh, Para proteger estas aguas sagradas de Davy Jones Y eh, los que le siguen Guay, la pelea con Davy Jones tiene que ser flipante No tengo nada más que decir Ahora eh, eres tú quien eh, debe de escuchar Davy Jones sabe que los piratas de este mundo Son una amenaza para sus planes Por lo que planea invocar una oscura versión De la corte de hermanos Compuesto por las armas corruptas De aquellos que anhelan controlar el COT Mi barco todo chulo, eh? ¿sabes? <risa> Si tiene éxito, su poder será eh, mayor que nunca Por eso me encanta eh, Encontrarme con viejos amigos, siempre tienen buenas noticias <risa> Será Pero si John está eh, invitando a sus camaradas A tomar el té, ahora eh, sabemos eh, dónde encontrarlo Y eh, por ende, eh, también mi tesoro My treasure, eh lo que dice tiene sentido Y ya eh, que todavía tienes la llave de su eh, fortaleza Con mis eh, bocetos puedes encontrar el camino ¡Qué guay, vamos a la fortaleza de, de, de, de Billions Guapísimo Piensan en aquello que es eh, Jack Sparrow De mostrar el camino Ah, vale, coño La brújula, es verdad Y hey, me cambié el arma, ¿lo veis? O sea, está guapa esta Bien, bueno, eh, dado que eh, estas son aguas desconocidas Y no tengo el barco en mi poder es el, eh, es el momento de tomar una decisión importante <risa> A ver qué dice Siempre recordarás este día como el día en el que Jack que es sí o no a tu tripulación. Oh, let's go. Sé que es un eh, gran eh, honor eh, para un humilde navío como el tuyo, pero no desesperes, te prometo que no vas a ser un estorbo. Será, será que apoyo, a... tía Dharma, eh, En lo que respecta al tesoro, si eh, se lo encomendó eh, a ah, David Jones, solo eh, puede significar que. Silencio, guay. Hay algunas verdades que no están listas para ser dichas. Oh. su hora llegará cuando se haya cumplido el cometido. Ahora zarpa, Jack. que. de prisa. Be hurry. Corre. Oh, entonces nos vemos a bordo. Qué guay cómo se ha cambiado la skin, eh. Mira, ya nos vemos, Jack. ¡Uy! ¿Tengo la brújula de Jack? No, no. O sea, tengo solo el libro, ¿no? Vale, vamos a ver. ¿El gran relato recibido. Ah, o sea, me las la da ahora. Vale, te dice. Eh, por la libertad de la vida pirata, lejos, eh, lejos en dirección al norte. Smawell Bay. Eh, hay que desafiar a los hermanos oscuros. All Find loot Island. Vale, eso es lo que tenemos que buscar y pasar hacia allí, ¿no? O sea, por allí. ¿Me habrá dado la brújula? No. Yo, eh, a la larga siempre lo digo. Soy un poco. no manazas y impacientes, ¿sabes? Muy nervioso. No sé, tengo que reparar el barco. Y grande sabes estar campeón también Cómo se comportaron Tus hermanos, campeón En el tiempo en el cual Tus padres también Estaban trabajando Y espero que, haya, que la, Les haya ido bien también En Semana Santa Se hace mucho dinero Y en Huelva pues también Salen las protecciones Y viceversa, ¿sabes? O sea, es todo Un poco economía sumergida De cada lugar, ¿no? Vale, ya está Y siento eh, haber metido Ahora sí hostil Pero a la larga Me rentaba, gente Ya lo sabéis y demás Tío, ¿tengo que desembarcar aquí? ¿O cómo va la, la vaina? Es que parece que sí, ¿no? Está lloviendo así que el barco nunca se va a quedar bien, ¿no? ¿Por dónde entro? ¿Por allí? más a ver, gente, seguro Sí, sí, hay muchos eh, que no se sé, eh, atreven a modelarlo ¿eh? A modelarla, claro, entonces Yo les entrego la figura y ellos se encargan de darle color A ver, está guay, coño, porque por lo menos Usemos la puerta de servicio, ¿vale? ¿Eh? ¿Dónde está Jack? Porque por lo menos también le da la oportunidad a una persona Que a lo mejor no modela tan bien, pero sí que pinta guay Y le mola, ¿no? El rollo Ya me jodería Bien, eh, le, han eh, le han regalado una Play 2 eh, funcional, en serio, y con cables, con algunos juegos. ¿En serio? ¡Qué guapo! Me encanta la Play 2, campeón de Zari. ¿Sabes por qué? Porque puede chipearla. Y literal, eh, Magic Bot, si mal no recuerdo, se llamaba así. O sea, no obstante, yo me acuerdo que Nacho todavía tiene que tener una memory card pirateada. Y quería tirar la Play 2, pero yo pues, la, la tengo aquí abajo de, del canapé. O sea, funciona. Lo único malo que funciona de esa manera. plan Tiene la carcasa reventada. Ha sufrido mucho esa Play por mi culpa, ¿sabes? porque todos mis amigos siempre venían aquí, tío o sea, bueno en la otra casa en la cual vivía entonces un poco jodido pero ojo es que también las Play tío, tenían cables antes nosotros tenemos eh, dos pero sin cables a ver, ca claro si no tienes el cable de alimentación campeón y el de la tele el del audio el sonido y la imagen es normal o sea, es imposible Pero que guay o sea, ahí y... Juegos de Play 2, campeón de Bezari, juegas al Dragon Quest, eh, hay juegos incluso, ¿no? De más o menos, eh, a series, y tienes ahí todos los Budokai, y puedes jugar a los eh, God of War, o sea, increíble ¿Sabéis quién me salta eh, ahora al entrar en Twitch? ¿Quién es mi hermano Álvaro? O sea, ¿es que ahora han sacado, no sé si os habéis dado cuenta, Bezari y Álvaro, en plan rollo Si tú, por ejemplo, hoy ves, eh, no sé, qué te digo yo, Digref, eh, eh, ¿no? Eh, lo ves y tú no lo veías Te sale canales que has visto recientemente qué paranoia Y sorpréndeme Porque a ver quién, quién le da O sea, quién ha pagado a Álvaro Siendo partner para salir en portada Literalmente Qué bonito, tío. Siempre me pareció muy bonita ¿eh? La parte de David Jones y Tía Dalma Me pareció súper bonita, tío Fra de coña muy bonita ¿Qué debo hacer, Jack, tío? No te he escuchado muy bien Estaba hablando con Abezar y Álvaro O sea, te fodes ¿Terminar que se escuche la canción? Supongo el patical de la... Ya ves, Álvaro, para que veas, tío Pero ¿sabes lo que me da más pena? Ah, joder, ¿ahora la abierto? Que la mayor parte del tiempo la peña se ríe de... ¿Me entiendes, no? De ser una persona de pueblo Pero yo me alegro porque está haciendo dinero y... O para que veáis y... Es que tiene que ser un show, ¿no? Vea a esa persona hace directo, rollo... Es como Vivaldi con un ordenador ahora mismo Ya no sabes a lo que me refiero, rollo, no pegas, ¿eh? Pero vamos, para que veáis Peña que se hace viral y ya estaría, ¿no? La ha abierto ahora No me sorprende John eh, piensa que estoy muerto Y eh, que vago Sin rumbo en un océano eh, De armas de desemparada Por toda la eternidad Sin que no eh, Se ha molestado en... Uy, Sinceramente Eso me ofende bastante Y para que veas tío O sea joder Ojalá Mi hermano Álvaro Que peguemos el boom Tío ambos Obviamente Volver a barco o no Parece que solo eh, Así podemos maldito Jack, tío, o se hace corpóreo e incorporeo en dos segundos, tío, Y yo por ahí eh, de forma fantasmal, tío, está bonita las misiones de Jack, o sea, de, de Piratas del Caribe son muy bonitas, tío, que después de cuatro años jugando al juego, ahora mismo lo streamea y no es nada, a no ser que, ya me entendéis, ¿no? hermano, otra bestia aquí, a no ser que por supuesto, como siempre eh, tengas eh, pavos gratis, etc recompensas, ¿no? que repito, no estoy por la labor de hacer eso, porque no me gusta literalmente pero a ver si, eh, si le doy un try y aunque sea, nos metemos en el modo arena. Pero es que esta temporada sin duda alguna no me apetece jugar por lo mismo, campeón de Zari. Está muy mal hecho. O sea, no está bien que, que abusen tanto de meter eh, armas para ayudar. Para ayudar a la gente malita, campeón. O sea, la gente que es muy mala. Vale, le metes un arma cheta como la que hay ahora mismo y ya está. O sea, matan. Y cualquier MinDungi te puede ganar la partida. Y los reflex ¿no? Estás pensado que te habías caído de morro eh, No todo el mundo eh, tiene tanto equilibrio como yo Vale, Jack Vale, el Kraken estaba ahí Porque me quería ir de la misión Pero a ver, yo creo que mañana Mañana puedo en un rato, si sí, eso Y aparte también me va a partir la tarjeta gráfica y campeón Ya escuchaste esa Saray. el Fortnite le ha petado O sea, la, la fuente de alimentación A la pobre ¡Qué guapo! Increíble Me encanta, tío, la perla la, la perla negra No, lo holandés errante, perdón Sí, el holandés cerrante La cámara de la eh, melancolía Oye, está muy bonito, tío la Perdón por haberme liado, pero no lo entendía Puede que esté tripulado por una banda de moluscos antisociales Pero esta nave es muy peligrosa, poderosa también Vale, eh, fue lo suficiente rápida como para seguir a la perla negra Cuando atravesamos el horizonte con mi tesoro Y eh, nos hundió antes de que supiéramos... Eh, vale aunque si el holandés eh, ha eh, es, eh, entrado a, a esta fortaleza seguro que no puede abrir esa gran puerta de allí, por bueno, eso tenemos que encontrar la llave. Hubo un tiempo en el que eh, este barco tenía una gran misión y un propósito noble, pero eh, eso fue hace mucho tiempo. Aún así eh, será mejor eh, no molestar a lo que no debemos. Vale, guapísimo, tío. La verdad es que, Dios, qué guapo está la puta mierda de los holandés errantes. Eh, está increíble. Eh, Dios más 999 todo, qué guapo los putos eh, cañones tío. Moving, Tenemos que seguir avanzando. Eh, eh, yo nunca abandona el, el holandés durante mucho tiempo. Vale, eh, supongo que hay una parte de pegarme de hostias, ¿no? Con la gente. Qué guapo, de eh, mirarlo ahí tiene la muerte. Eso no sale a la peli nada, bro. O sea, puedo llevarme el barco? No, no. Entonces, y yo esta parte va petada, ¿no? O sea, que sigue, sí, sí, pesado. Vale, te sigo ya O sea, que estás abajo ¿Dónde el coño está ya, gente? Está guapísimo el puto barco Va como a... Me está perdiendo FPS, ¿no? Coger daga Ey, lo, el, la... Yo me encargo Este barco tiene la costumbre desagradable De convertir en mobiliario a Aquello que eh, está a bordo Jack tiene experiencia Apuñalando el corazón de David Johnson Parte del barco De la tripulación Parte del barco de la tripulación Hostia, qué guapo, eh Qué guapada, hermano. Me están invocando a los bichos, tío. Vamos ya, que a pelear, güey. Increíble. Qué guay. Nah, igual que en la peli, ¿no? Me voy a subir aquí, ¿eh? ¿Dónde saldrán, eh? Peleña, gente. Se viene la peleña ya. Muchos bastones, ¿eh? Se viene una pelea dura, ¿no? ¿Eh? Y la pelea, tío Hola, Jack Triente de la manera oscura Ah, vale, que baje más Otra vez Vale, o sea What, what do you need eh, in this room World bro? Life is good, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Que yo coja el cofre o algo? Hijo puta O lo voy a dejar aquí Vale, no obstante No entiendo Miento de mí, no comprender Nah, está un poco difuso, tío Esta misión es más difusa que la leche ¿eh? No obstante, vale ¿y ¿Qué quieres que haga, tío? O sea, no entiendo, ya Hola Para ti mi cola ¿Por aquí? Sí, supongo que sí, ¿no? Hostia, qué guapo, tío. El piano. Esto camarada es el santuario de la criatura más vengativa que ha eh, su los males eh. Papá, guarda eso eh, que va, Que eh, va a lástima alguien que eres eh, muy torpe. Te lo juro, campeón de Thary, madre mía, eh. O sea, madre mía, lo eh, malito que soy. Eh, orientándome en la cartografía del juego. Joder. Está muy guapo, esta parte está muy chula, está muy bonita. Tocar el órgano. Páginas añadidas del gran relato. Eh, Estatuas otra vez. Eh, Ahora, eh, falta qué. Hostia, ¿qué? 1. Vale, ¿y si es la 8? O sea, es que no sé o ¿Sabes? Si es la, si la 5 o 8 sería la de abajo, ¿no? Ahora, menos mal, campeón Y la 8 también está, en eh, la 5 Claro, pero la 6, ¿dónde está la 6? ¿Por qué no la ha tocado, campeón? O sea, vaya fumada De verdad, eh, de verdad, de verdad, de verdad madre mía. joder, macho Vale, he tardado todo el tiempo del mundo, ¿no? Eh. Ya, que dónde coño estás, tío. Eh, si conseguimos sobrevivir tanto tiempo puede que. Eh, con este barco. Vale, no está abandonado el todo. Está claro, cabrón, que no va a estar abandonado. Si lo has tocado en serio, qué locura, ya me estaba poniendo nervioso. Digo, ¿qué coño? ¿Sabes qué hago? Porque sobría ahí ahí y abajo. ¿Eh? Hostia. Ah, entiendo. Hostia, puta, que me da, eh. ¡Carayo! ¿Tiene balas, tío? Sí, ¿no? Eh, bro, deja esto, cojones. Eh... Hola. No, no da, o sea, hola. Dios, ¿cuántos hay ahí, gente? Lol Ah, pues gracias, Jack. Un detalle por tu parte. Eh... ¿Dónde estarán los demás? Yo con mi plata, no sé. Vale, han salido aquí, ¿no? Supongo ¿Pero dónde? Siempre había que... Eh, bro, ¿dónde me has disparado? ¿Eh? Gente, no los veo Estoy ciego ¿De dónde salen, tío? Jack Ah, allá arriba Como para verlos Joder, macho Como para puto verlo ahí arriba, cabrón O sea, wow. Ah Vale Eh, hola Si pudiera ah, Ese caño me dará seguro, eh Segurísimo, sí, sí, sí sí. Con este caño me da Menos mal Creo Ah, no tengo balas eh, Esto estaba aquí al lado, coño Perfecto, eh Está todo laico, gente Recarga, mamá huevazo. ¿Le dará? Sí le ha dado, ¿no? Ha partido toda la puta cara, ¿sabes? No le da, ¿eh? Vale, ese sí que le dio Me voy a comer todos los plátanos, ¿vale? Y, y ya está Fácil, easy peasy Me pongo más plátanos o y a hacer puñeta ¿Cuánto tiempo tardan en abrirse la puerta? Me encanta, puto Jack, tío Eh, han salido los bichos corales, ¿no? Eh, descargar, no cargar, coño Dios, ¿cuántos bichos? Diablo Dios, Dios, Dios, Dios, Dios Lo Dios. que he cambiado esta raíz, ¿eh? Ah, murieron, en serio a ver si sí da Vale, ha dado, ¿no? ¿Llegaré a estos de aquí? Lo no dudo, ¿no? Sí, muy para abajo, gente ¿Y eso? Y algo, algo pasa, ¿eh? De lore Ah, vale Han venido aquí a pegarme Nada, pues estáis muertos, cabrones Pues voy a reventar la madre ahí. Como por copyright No pudieron meter los bichos de pirata del caribe ¿Me entendéis? lo típico, ¿no? La tripulación marina Por decirlo de algún modo la tripulación maldita, puto Jack, ¿eh? Como es fantasmagórico ahora Vale, bueno, no hay piñas, ¿no? Allí hay piña Ars. Vale, creo que al final me voy a cargar la, la de esta Gracias ya. coño, le da y todo, ¿eh? El NPC, tío, increíble Es increíble, ¿eh, chaval Eh... Joder, tío <risa> Yo aquí intentando eh, recargar el cañón, gente Y la verdad, bueno, no tengo balas, ¿no? Eh, me he equivocado de lado ¡Ah! Submuela eh, Vale, solo queda esta parte de aquí, ¿no? Que ya se queda con el mejor cañón, coño No llego a ver, tío, ya, que me dejas Gracias Voy a preguntarle a mi mamá eh, si puedo eh, hacerme un bocadillo de bacon Sin problema, campeón de Zari Seguro que te dice que sí, ¿Por qué te va a decir que no, leñe Y el otro cañón, tío, este Hombre, gracias Ahora sí, ¿no? ¡Joputa! No sé quién coño está disparando Supongo Jack Mamma mía, Jack, cómo tiene ese line, ¿eh? Y que aproveche campeón de Zari Porque te va a decir que sí, leñe ¿Dónde están los demás, gente? No los veo Se no allí ¿Where, bro? ¿Where am I needed? No estaba aquí la caja de munición Aquí Vale, los veo, joder Estoy, estoy cegato, eh Estoy cegatísimo ¿En el centro, en el centro le dará a todos? Sí, no, más o menos, le da de dos en dos está worth it. Hostia, hostia, hostia, que me revientan Coño Joder, menos mal, eh Me ha dado tiempo ponerme un coco wow nos vamos a llevar el holandés errante, guapísimo, eh. Si es así, blessed, eh. Le daré a ese por cercanía en la vida, ¿no? A ver. Sí, sí le he dado de puta madre. Eh, vale, quedan estos de aquí. Han sido muy molestos conmigo no eh. Son muy molestos, tío. Mueren todos. Vale, voy a buscar. ¡Hay más! ¿En serio? No lo había visto. Estaba ahí parado el cabrón. ¿Eh? Vale, nada, nada. Joder, ojalá este fuera. fuese mi barco. Tendríamos munición infinita Casi Vale, ahora dónde salen los colegas Voy a pillar más food, ¿no? son to eat Ey, bro Food ¿Qué me ha dado? Por este lado Oh, viene el Kraken LOL, ese bicho es más grande de lo que... Vale, en el pecho, gente Me quito, que en el pecho le quito mucho más, ¿vale? Bueno, a ver, al raíz me lo cargo ya, gente el puñeta Bueno, y al bicho también, al crustáceo, ¿no? Sí, tío Madre, cómo quita siempre el pinzazo, eh Para coño, quita muchísimo, tío Para, para sí Voy a tres cardearle, eh Dios Toque de vida, eh Yo No digo nada Un toque de vida, gente O sea, un bicho O sea, un mod Está detrás de mí ahora mismo Me revienta Eh... Vale, comida infinita, ¿no? Me han dicho, eh, si no No te preocupes por, por nosotros Ya eh, nos íbamos, será Que ya... ¿Qué coño me está disparando, tío? ¿Qué, qué eres, tío? ¿Qué, qué coño? ¿Dónde? No los veo. Ah, vale, que está aquí el bicho. Joder, Qué simpático, ¿no? El señor ostra. Entorpecio, puta. Empaga. No eres rival para mí. No eres rival para mí. No, wey. Es más. Vale, boss, ¿no? Batapuy ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Eso? ¡Qué cabrón! mira dónde están. LOL. Vale. No sé cómo no la da la otro gente. Voy a poner vida. Vaya locura para defender esto, tío. Joder, macho. Vale, coña. Segurísima, eh. A ver si terminamos la misión. No creo que le quede mucho. Y. y nos vamos al Sagasin, tío. Que tengo que terminarlo, gente. Es una ave. Dale ya, coño, con brío Dale ahí, joder ¿Está ahí abajo? ¿Dónde coño está? Allá arriba, no lo había visto Bueno, no le va a dar, ¿no? ¿Por qué? ¡Ah! Joder, tenía aquí un bicho No lo sabía Joder, gente, qué plomo No lo sabía, bro No obstante, ahora pillaré algo de balas, ¿no? Sí, y comidas, ¿eh? Ya, que encárgate tú de esos, tío No me lo cogen ni mi hermano ni mi papá Estarán haciendo algo, campeón Pero vamos, no obstante Echate el del bocadillo No vas a pasar hambre Si ¿Sí hay, campeón O sea, una cosa es que me digas Papá, pues no tengo pan bimbo, por ejemplo Pero si hay No creo que tenga ningún problema Es más, son ya las nueve y 20, campeón A ver, Es normal que tenga hambre Después de, ya me entiendes El día de, de Toda la mañana entera Vale, creo que ya, ¿no? Creo Me dejas irme ya Hay un bicho más Entrando al cañón, ¿no? sabes sea, os que me tiro Sí, una locura, eh. Vale, tiró. ¡Ole! Oh, Sinfonía del pesar. ¿En serio van a subir? Ah, no. Por fin. Uf. Qué denso, tío. O sea, la, la parte de defender y atacar, madre mía. Let's go! Está en tu de piratería. Por fin, eh. Juan Fuente, muchísimas gracias por ese enorme Mega Ride, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, yeah, viene Baival, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el directillo? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, terminando el directo un poco. Bueno, todavía queda un rato con ti. La verdad es que siempre, por supuesto, es un eh, buen juego, ¿no? O sea, lo malo es que después del competir es mucho más eh, chill, ¿no? Realmente, ya me jodería. Muchísimas gracias por ese Mega Ride. ¿Cómo estamos? Ya que habéis estado jugando, me cago la leche, Enhorabuena, el... con las mismas. <risas> Literalmente, creo que es la última plataforma No he caído, tío, es que no vi, sea, Ya digo, bueno, por intuición debe de ser esto de aquí abajo No hay otra cosa eh, Las cuerdas, por favor, aquí Sube Sube Mamá huevaso, yo subo contigo Tío, otra vez se está ahogando el payo, hermano el más de big, el que una monja, ¿eh? Literalmente, cabrón Vale, eh, por aquí sí puedo subir, no O sea, tiene que ser desde el principio O sea, ya me ha jod jodido, tío Sube, vale, desde aquí Vale, ya decía yo, un pequeño parkour y ya estaría, bro Joder, qué puta alegría poder seguir con la misión que no ha... Me cago en la madre que le parió Hostia, la verga, güey Me... <risa> cagadas ¿sabes? ¿eh? ¿Por aquí no puedo subir? Sí, no, sería falso no subir, coño La concha de la lora, ¿eh? Bro, con el saltito ese que he dado ahí una munición, vamos, que tenemos que terminar la misión, gente Eh... What are you selling? What? With... ¿Subimos? Muchas gracias no, a todos y a todas Sé que sí, hostia, es denso Pero me está gustando también O sea, espero que también os esté molando Sé que es mucho más pausado y tal ¿Qué plataforma sube? La de allí, ¿no? Hermano, pero subir no baja O sea, ¿qué? ¿Tengo que bajarla? ¿Qué sentido tiene? Ah, vale, que yo me tengo que depositar Arriba de eso, ¿no? Entiendo Entiendo, entiendo Ahora entiendo tú Tu mamá huevo Sopa tu macaco Corre Ya, ¿qué haces ahí, cabrón? qué tío y yo qué cara tan dura ya que eres un cara dura lo sabes eh? Pues muy bonita que sea esta cámara esta cascada de esta cascada son el mismo déjame ayudar eh, usando mi recién descubierto cubierto en tágil invisible eso atravesar objeto que hago ahora puto jack vamos dale dale jack dale wey seguro que tienes una palanca para subirme mamahuevo segurísimo gracias Gracias, Jack Nada, por lo menos el NPC te ayuda, ¿sabes? <ríe> Simpaticón eh, Nada, ¿no? O sea, vamos a ver si podemos pillar el, el, el corazón Mañana terminaríamos la premisa de Piratas del Caribe en c hot supongo Junto con la misión de Debbie Jones. Oye, parece que las sirenas han eh, estado recogiendo trofeos eh, Espero que la perla haya eh, escapado de eh, tal eh, infortunio Se merece algo mejor Y yo, joder, se merece, merezco terminar el directo a buena hora Sí. Bueno, está perdido eh, Está he perdido en el tiempo, como en todos los demás aquí Vale Jack, deja de beber, ¿vale? Borracho eh, Entiendo que esto Es un puzzle, ¿no? Vale, ¿y dónde está? Eh, sería eh, Vale La de la cosa en la mano Tiene que ir hacia arriba del todo Ok eh, La de la caracola La de la caracola Y la otra Me falta una ¿Dónde está? Aquí Vale está? Ah tengo que matar a una sirena Vale, pues vamos a matar a la sirena ¿Cómo matamos a la sirena? ¿Dónde está la sirena? No me jodas que hay un corazón ahí abajo No me jodas ¿Dónde está el corazón? No me jodas que era uno de los bichos que maté antes, tío Vale, ya y, y la sirena, tío, el corazón de sirena ¿Se ha desaparecido? ¡Ya, cabra! Es que está hacia arriba, gente, pero bueno. ¿Que podamos usar dentro de qué? de reducir, eh. hay una caja entera con el 6 intacto hijo puta está atravesando todo él si al menos pudiera no importa volveré más tarde ¿será? tiene pinta de ser importante al menos valioso dame ya el corazón ¿por qué no tomas esto y exploras mientras yo continúo la hijo puta sí tío qué cabrón es gracias ja eh, puto Jack tío gracias bro hola Eh, hola Vale, sí, puzzle eh, El pictograma, o sea, el mural está ¿Dónde? Vale, ahí estamos Esa es la, la concha Ah, está aquí Vale, tenemos que Coral, el coral Bueno, la llama eh, Debe estar arriba del todo Vale Llama arriba del todo eh, Tenemos que las cadenas Que son estas de aquí Deben estar eh, Arriba del todo Vale Arriba del todo Y no obstante Creo que solo son dos Así que eh, La otra estaba allí, ¿no? A ver no le da, en serio. Me, me hace mucha gracia, tío. Vale, se supone que están las dos. Ole, let's go. Gracias, sirenas. Gracias. Eh, vale, intuyo que me tengo que pegar un parchazo. O sea, intuyo que me tengo que pegar un parchazo, en serio. Bueno, a ver, por la setas puedo bajar. Hostia, parchazo. Vale, no, wey. Punto de control, el de gran relato eh, guardado en tu. Vale, en tus misiones. Vale, pillamos más vida Vale, por ti Un poquito de entretenimiento, tío O sea, joder Tanto puzzle, tío Me puede matar, ¿eh? En dos segundos Joder, me puede matar en dos segundos Dicho y hecho Estoy muerto, gente No me jodas, tío Dime que aparezca aquí, chaval Uf Joder, por favor Dime que aparezca aquí, tío No en el barco, porfa Si aparezco en el barco Big fail Lo dejo para mañana, gente ¿eh? Vayan pachadera de misión, compadre ¿Sabes qué veis? La parte del puzzle no tiene sentido, tío No tiene sentido Porfa, yo, dime que, dime que aparezco ahí, tío Por favor, cabrón Por favor, ello Misión, punto de control, checkpoint Amor, respeto En el barco no, porfa, gracias Gracias, bro, gracias Que sería injusto, tío Sería súper injusto, joder Más que nada porque son dos y me matan de... Wow, de dos golpes, joder ¿Tengo yo nada que tirarle? No, no. No pillé yo mmm, de estos, tío. ¡Bum! en todo el pecho. Bombas, macho. Bueno, a ver, si lo di en el pecho como me dijiste, pues más rápido. Supongo que esto será el final, eh, o sea, creo, de la misión. Espero y deseo. Vale, uno Uno done eh, Vamos a baitarle el golpe. Ok, yo me voy corriendo. Le baito el golpe y le meto. Le meto candela en todo el pecho, compadre. Ven para acá, está muerto, ¿no? Sí, tío. Vale. ¡Worth it! Uy, esto no era. Era esto... No obstante, pillo comida, ¿no? Porque no tengo... Sí, papayitas Bueno, cocos Vamos a subirle Joder, deseo que quede poco de fase, ¿eh? Ah, vale Subimos por aquí A ver si me deja Bueno, a ver si sube ese. <ríe> gracioso el Heiser ¡Qué graciosos mecanismos, tío! Eh, vale Y de aquí... De aquí tiro, ¿a dónde? a ah, esto ¿Me abre la puerta? Supongo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, vale. Por aquí... Por aquí, eh. O sea, espera un momento. Sí, ¿no? Coño, déjame. Sí, sí, sí, es por aquí. Eh... Wow. Qué misión tan densa, ello? Hostia, la papaya. Papyrus. No, más puzzles, no, por favor, más puzzles, no, tío. Déjenme paz, tío. No, tío, más puzzles, no. No está el mosaico. Tú eres el de... Eh, vale. Tú eres este. Tú tienes que estar a media altura. Media altura, perro. Media altura, dicho Vale, el de la llama, que es este de aquí, ¿no? Este es el de la llama y el de la llama tiene que ir Arriba del todo, vale Vale, arriba del todo, bien Y eh, el de las cadenas El de las cadenas, que no son sé de estar pictograma Aquí tiene que ir abajo del todo Vale Abajito del todo y la sirena con la concha Aquí Al menos subir, eh, ya me entiendes que me tiren agua, coño Que tengo que subir el nivel más Vámonos Let's go Tengo que terminar la misión, gente Ole Tiran de la cadena del bate el Momento cadena del bate, gente Y subimos a la superficie ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es ¿Es tu mano ¿Es, Madre mía La madre que le... Pa. Yo, bro Me dará para terminar Hoy La parte de esta, tío Espero que esto ya sea al final Manín a ver, Mañana sí que mataremos A de Jones Seguramente, pero Voy lo más rápido que puedo Vale, sobreentiendo que tengo que subirle a la seta al Super Mario Le sabemos al lore ¿Y esto es para qué? Ah Vale, supongo que la tengo que subir arriba del todo Para tener timing no, no te tires aquí, coño Supongo que tengo que subirla arriba del todo para tener el timing Hago esto eh, A esta altura me tiro aquí Vale, worth it Y aquí no hay nada, ¿no? O sea, rollo, ¿qué hago, cabrón? Ah Eh What the hell ¿Eso se parte? ¿No? Entonces Tengo que tirarme, ¿no? No hay más Puedo utilizarlo Que es para bajar este palo, ¿no? Ah, eh No entiendo Vale, tengo que hacer el puzzle Y subir aquí arriba ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Comiendo lomo, O sea, what? Nada más no me da el tiempo, ¿no? Sí, o sí Vale, vale, vale Tengo que ir rápido Coño Y tanto A lo mejor me da tiempo, creo, ¿no? A ver ¿Puedo subirle? Porfa Sí, bien A la primera ¡Wow! bogacito. ¡Let's go! Atracción, eh Por aventura, gente <risa> Momento aguapar, O sea, no Y bien yo Los hermanos oscuros No, tío Más, no Joder He ¿Dónde está el pictograma? Bajo el agua, ¿no? Supongo Sí, tío ¿No? La vida Hola, buen bon día Qué guapo Eh, ese sí está guapo, ¿eh? Qué chulo, cabrón Comienza ritual, ¿será perro? Punto de control guardado Qué guapo, ¿no? ¿Se han dejado algo para mí? No, ¿no? Eh, caía arriba Eso es mío, ¿no? El cofre ese, digo a ah, Zanasos Eh, eh, eh ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? Ah, oro Y ya está Este es mío Se oh, Se necesitaría el cofre muerto para abrir O sea, ¿en serio? ¡Qué guapo! cabrón dónde estará? No me jodas Que tengo que hacer todo eso ¿Ahora? No tiene sentido ¿Qué dices? ¿Qué dices, bro? Voy a tener que ir otra vez al barco ¿En serio? Joder, eh Desmotivante al 100% Así que quieres acabar con el reino de la reina sirena Y ahora estás eh, aquí para matarme Sí Vale, ¿y esto para qué es? Ah, no se puede usar ahora Un mundo sin el abismo eterno es un mundo... Eh... Es en todo el tiempo. Dios, qué densas son las misiones, tío. Vosotros tendréis eh, dentro de David Scholes resultados de la verdad y eh, de que nada dura para siempre. Venga, bro. Nothing en la Forever. Venga. Puedo meterle un cañonazo allá en la cara, cojones. El David Jones esté más pesado que la leche y yo, que no me importa, cojones. Vamos. Es, una es barbosa, tío No, no Jack, ¿no? Capitán, de ruido de para brain. ti, camarada <risa> No reclamarás tu premio por segunda vez Vamos, Jack, ayúdame, cabrón Qué guay oh, no. Acapado de oro, comienza ritual. No interfieras, LOL. Vamos oh, a joder, Jack. Oye, no, eh, No voy a poder recuperar mi tesoro si está tan bien vigilado. Mala, vámonos, bueno, gente, pelea. Peleita, gente. vamos A todas. ¿Lol? Se escondió el mamá huevaso. Me queda un toque, gente. ¿eh? Bro, estos es bichos son de lo que no hay, cabrón. Se han implosionado ellos Ah, ya el Jack ayudándome Qué máquina, tío La primera vez que un NPC me ayuda tanto, ¿eh? Eh... No aprenden, verdad? ¿Qué será? Eh... Tengo que ir haciendo el puzzle Mi curiosidad es esa, ¿o no? Una de esas Jack Tengo que ir haciendo el puzzle, gente Un momento ¿Puedo ya tocar esto? No, no se puede usar ahora Vale Puro lore, entonces Pillamos balas Le metemos de lleno se será cabezón el bicho este, tío. Vaya headshot, eh. Vale, vale, que me matan, eh. Joder. Vaya abuso, eh. O sea, son demasiados bichos aquí. Bueno, a ver, un campo muy abierto. Dios. y gracias Jack. Me han metido el cañón por la boca, ¿sabes? Vale, comida, ¿sabes? Ya hacía yo. ¿Y esto? Hostia, una chuleta, tío. Dios. What? Me acaba de dejar el tímpano roto el bicho este. ¿eh? Y yo. Exagerado, pero tú quién eres, tío. Me revuelve Rice, que nunca llegó. Eh, esos cañones están vacíos. Eh, Puedo ver más suministros. Eh, no será fácil llegar a ellos. Para viajar esto, ok. Me voy a llevar la chuleta, tío. Eh, vale. Tengo que cogerle el suministro este. Voy, Jack. ¿Eh? Allí. Vale, eso, ¿no? Supongo. ¿Dónde coño están los suministros? Hola. ¿A qué se refiere, tío? Bro, no me jodas, que me voy a perder otra vez. Aquí hay un pirata extremadamente puesto que eh, todavía necesito tu ayuda. Son muy... Eh, bueno, eso es... Eh, eso gran relato. Está muy chulo, la verdad. Me, me parece muy llamativo. Pasa o que un poco difuso, ¿no? O sea, me parece un poquito difuso. Al principio, ya después va solo, ¿no? Realmente. Grande es ese, ese sagu tan poderoso. Está guapo, a ver. Ahí es el lugar. Ahora, el eh, firme. ¿Espera qué? Vale Pasa, Jack Le quedará poco, ¿no? ¿Te gusta a mi hermanote? O le queda todavía Supongo que esto será el final, no llevo una hora y pico O sea, no creo que sea igual de larga Que la misión de las sirenas, ¿no? Joder, la de las sirenas me dejó como cagado encima, macho Dos horas y medias, macho Y mira que he metido el las Hostia, a las 8, ¿eh? Ni idea, hostia ¿Qué? ¿Ha dicho que esto para el orto? Y esto, bro, comida Vale, eso me viene de puta madre. ¿eh? ¿Qué más quieres, Jack? Ni recuerdo, claro, que esto tiene, tiene su tiempo, claro. Ah, ¡Eh, eh! eh ¿y, las, ¿Y las de estas? ¿Las tenía yo equipada? ¡Me mata! ¡Wow! Uh -huh. ¡Dios! Vale, vale, vale, vale. Tranquilos, crustáceos, ellos. Vamos a matar a este tonto. ¡Oya! Me cago con muela. Pero son muy largas, me sorprende lo largas. Son las misiones, tío. ¡Fuera, de coña! Muy, muy larga, parece que estoy jugando al Al los ar, tío <risas> Literalmente, losares que eran infinitas, macho Como ya sabéis Gracias, Jack, estás haciendo un trabajo excepcional, tío O sea, joder, macho Vale Creo que ya quedará poco, ¿no? Del rush de estos bichos A ver si con el ataque cargado Y si no me da, claro No, ah, no, me da bien por culo Voy a todas Pasa que se me ha cansado, tío Ahora. Y yo Jack, apunta mejor, tío Joder, fruta Eh... Ahora, te sorpresa No me jodas ah. Vale, vale, entiendo Entiendo que lo que debo hacer es esto, gente Arriesgarme a utilizar Un báculo de la muerte Sí, yo lo veo ¡Eh! aquí, mamá! ¡Wow! Es que creo que un golpe equivale a matarlos Casi, eh Con el bastón de agua Ya... Apunta bien Lo malo es que le tengo que dar a la X para poderme poner. Hostia, la chuleta no te da mierda, cabrón. Como la piña no hay ningún objeto de comida, ¿no? Entonces. Tío, ¿todavía sigue aquí de billón? La madre que me parió. ¿No le digo? ¿En serio? Vale, yo creo que ni lo voy a cargar entero, creo, ¿no? Bueno, en verdad, si lo cargo entero, la lío. Vale, le di, ¿no? ¡Ya! ¡Can you help me? Para ya, que es párrago que no me, no, no, no, coño, no me titúo, ¿sabes? Mamá Creo que le doy, ¿no? Sí, le he dado ja, ja. Para, ¡Ya están muertos wow tanta oleada, ¿eh? O sea, joder Nada, que te acabo antes haciendo esto Que le den por culo No, no, mames, güey Acabo antes, chaval Acabo antes, coño estima roto así Yuf Exagerado, cabrón mamá huevado, ¿eh? Nada, me matan, me matan wow, La reviví, Scooby ¿Quién me ha pegado el, el porrazo ese? Tengo que buscar comida La comida estaba la en la izquierda, ¿no? No aprende, la verdad, ni yo tampoco <risa> Comida, comida, comida, ya Comida, que me muero, coño Tío, ¿dónde tiro las...? espera creo que ya sé por qué Eh, hola, ¿me dejas? ¿Puedes tirarlo? Equipar, eh... Ellos los estará tirando, ¿no? Me cago en sus muelas, macho Un momento Aquí, no tengo que hacer esto Vamos, Jack Súper gracioso No aquí con el pan a Jack y tal Súper guapo Eh... ¿Dónde están las de la munición, tío? Me gustaría tirar las de la puta munición Pero creo que no voy a poder Jack, ¿qué más debo de hacerte? Sale está allí Eh... Eso es lo mejor Aquí, eh, Está en eh, tu parte de botín eh, Te sugiero que lo uses rápido Ah, la comida Voy Gracias eh, Vale, esto lo dejo Eh... Literalmente Voy a... Voy a luchar rápido Bueno, rápido, acerca. Vale, bueno, ahora sí que sí que tengo la mierda esta, tío por lo menos coño o sea, se hace antes joder o sea, se hace muchísimo antes ah, está roto esta mierda eh, eh, eh, dame dame ya 50 balas sabes lol no la hace una mierda me lo parece a mí vale se ha muerto pero el tirón ¿eh? en todo el pecho cabrón vamos a ver si este es el final de la misión y yo lo deseo con toda mi con todo mi gana la verdad o sea es que es muy denso Sí, eh, si no te tenemos, estamos acabados. Ya, ya, hombre, lo sé, ya, tío. Hay que pelear hasta el final, joder. El bicho, o sea, el ray, madre mía. Eh, ¿Te puedes tepear hacia mí o qué vaina? ¿O quieres un tiro en la face? Sí, en la face, no, es ready. Eh, what is that? Eh, ¿Este es mi botín? No, no. Este era. Vale, ya no hay nada de, de mi agrado ahí. Y yo, sigue vivo, qué pesado, ¿no? Fuera, mamá huevo. Mientras tanto está ahí el señor, eh, ya me entendéis, ¿no? Eh, David Jones Dios. Al hilo, ya, ¿qué? Eh. wow Le pega a esa cuando está en el suelo. Puta don, gente. Vamos a matarlo Con contacto. yo, ya. Para, tío. Hijo de fruta. Voy a subirle, ¿vale? Porque se están, se están poniendo los escudos, gente. Tampoco sirve. Voy a agruparlo. por oh, me he quemado yo. <risas> Hermano, esa pasiva está flipando, ¿eh? fragoña flipantísimo que no la hago una mierda, ¿sabes? ¿Puedes morirte? Nada, o sea, me mata, gente Estoy muerto Uf. Vaya potra Vale, supongo que eh, Si pillo esto y le doy Se quita, ¿no? ¿O cómo va la cosa ahí? Sí, ¿no? Lo ha reventado, joder ¿Estás muerto? No, ¿no? Por favor, termina ya misión ¿Se me ha roto el bastón ese? Ah, que le follen. Ah, o, eh, bueno, una, no, pillar el otro. <ríe> Necesita, necesito matarlos con esta vaina. O sea, el triente de mareas eh, turbias. Cuidado, percebes con pata. <ríe> ¿Será? Muere, perro. Muere, perro. Es el último, ¿no? Supongo. Si hay más, vaya abuso, tío. Llevo aquí media hora peleando, ¿sabes? Ya. Gracias. La otra caja, ¿dónde la deposito ya? No, no me jodáis más ¿Y eso? Vale, entiendo que eh, qué es lo siguiente que debo hacer, ¿este? No ¿Qué? ¿Dónde está la otra cuadras? ¿Qué? ¿Qué empache, tío, de misión sin, bro? Muy mal, muy mal, pero es muy mal Vale, nace él. Se la dio la cabeza suficiente se debe el... el... no ser interrumpido Acaparador de oro Deshazte de ellos Hostia, es un boss Qué guay, ¿no? Qué chulo Es un boss eso Yo obedezco Sí, sí, obedece Que te va a dar poco A ver dónde spawnea En el centro, ¿no? Supongo Supongo en el centro ¿Dónde a está la Juselin? ¿Dónde está? Aquí Hostia, qué guapo, ¿no? ¿Es solo uno? No puede ser Solo uno, gente, que cojones Ah, vale, que invoca más bichos, vale, ya entiendo ¡Lol! Jack también tiene, está está ocupado, ¿eh? Vale, deducto que si mato Al acaparador de oro Ya está, ¿no? Bueno, a ver, si me deja claro Ay, Yo supongo que esto será lo más interesante, tío Hacer esto y a tomar por culo, bro Ah, que no lo puedo matar con esto pues ya estaría jodido el try, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo que no te puedo matar con esta vaina? Menos mal que hay bastones de estos por todos lados, compadre, si no. ¡Y yo! ¿Esto qué es? Con los cabezazos que mete yo, los bichos, no vean. Para allá, ¿no? Me he quedado bugue, gente. ¡Lol, mal bichos ¡Mamma mía! ¡Joder! Vale, supongo que si sí le meto a esto, ¿no? Oh, no. no, no ¡Wow! ¡Qué jaramazo le metió a lo. ¡Wow! Si hubiese hecho eso antes, la polla, gente. Joder, macho, entiendo el secreto, ¿no? De, del site. Si sí, socorro, venga. Tío, tenemos que terminar directo, vamos. Es que es muy denso. Espero que sea al final, la verdad. Es muy pesada esta misión. Está guay, pero es muy pesada. Ya voy, un momento. Demasiado pesado, tío. O sea, ya que no queda nada Y sobre todo porque no tiene punto de control O sea, yo me voy ahora Cierro directo y no, te, no tengo acceso Mañana me lo tengo que volver a hacer ¿En serio? ¿De nuevo? Ah, ¿qué hace Jack ahí, tío? Si alguna vez eh, le cuentas esto a alguien eh, Lo negaré Ahora bájame Ah, ¿lo maté? Vale, bueno, en verdad sí Porque lo reventé con la explosión, ¿no? Voy a bajarte, tío Pero, Jack ¿Y eso? Jack ¿Cómo coño? Vale, de aquí, ¿no? soy gilipollas <risa> Parchazo no, ha sacado Jack, aquí. Tengo otro plan. Eh, y este parece bueno. Mejor ale, alejado. Vale, bro, Jack. Me voy. Vamos a ver qué hace. Espero que sea al final. ¿Qué está haciendo? Jack, ¿dónde coño ha sido? Hola, Jack. Vale, cañones. Va, va, va, va, va. Entiendo por qué me daban antes balas de cañón. Entiendo por qué me las daban. Vamos a pillar muchas balas de cañón, gente, y nos vamos ya. Eso debería darle eh, un oro de cabeza. Vale. Al la mar, me encanta. Qué guay, él me ayuda también. <risa> Fire on the Vamos. Mantente firme. Honraré el oro. Se va. Uh, explotó. Nice. Wow, el juego desbloqueado. Rituales de ladrones. Worth it. Nada no, más comida ni polla. Creo que se ha terminado la misión, por favor. Relato completado. Bien, tío. Bien, joder. ¿8000 de oro? ¿Te das solo la puta misión? ¡Qué ratas, cabrón! Joder, macho ¿Dónde está? ¿Dónde está el cacharro al cual debo de pegarle? Por favor, necesito irme ya ¿Dónde coño está? Eh... Esto, ¿no? Supongo Hermano oscuro Los hermanos oscuros ¿eh? Lo siguen Vale Ha obtenido... ¡Hostia, la pistola del dolor profundo! ¡Qué guapo! ¡Eh! Hey, Súper guapo esa pistola, ¿eh? Será mejor que, eh, que Salty encuentres Just tu embarcación, camarada. Nos vemos en el campamento de Tía Alma. Eh. Tengo, eh, tengo un presentimiento de que las cosas aún no han terminado. Eh, ¿Y la sirena que me lleva, ya, O sea, te fumas uno aquí y tal. Debo de... ¿Es esto, no? Gente, ¿es esto, no? No me deja... Ah, vale, ahora. ¡Oh! ¡Hostia, la verga! ¡Qué parchazo, cabrón! Joder, no me esperaba eso para nada.